Y te roba y tenemos nuevo video. Si, sí, nuevo video. Vamos a estar abriendo la caja que me trajo nadie. Vamos a abrir esta caja. La caja que me trajo nadie. Dice acá: Voy a, a ver. Eh, nada. Voy a poner un pelo con las manos. Sí, tijera no, tengo una tijera ahí. ¿Sabes qué? Y traje la tijera la tijera no la voy a usar la voy a dejar acá arriba la tijera como se acuerda ayer que hice un vídeo traje puse cosa en esta caja y vamos a ver qué tiene voy a poner ahí la caja pero mínima 4 like y 4 suscriptores. Vamos a empezar a abrir esta caja. Ayer hice un video de 50 minutos. Que salió excelente. Ahí está la caja. Vamos a abrir. Vamos a abrir la caja. Esto viene de Montevideo. Empezamos por la caja chiquita. ¿Qué tiene esta caja chiquita? No tiene nada. No tiene nada esta mujer. Esta faro. Me estafaron, pensé que voy a tener un perfume Me estafaron, miren esto, no tiene nada ¿Qué? Me estafaron Pensé que están perfume. Bueno, vamos a seguir abriendo la caja La caja, a que la dejo por ahí arriba Ah, una, una, no me di cuenta, me yo No me di cuenta, me no tiene nada no tiene nada esta mugre no tiene nada para filtrar no tiene cargador no tiene nada no tiene nada esto no tiene nada vamos a dejarlo para acá nos ponemos como estaba y la dejamos aquí con esto que no tiene nada Seguimos. Seguimos con esto. Acá hay otra caja, como ven. Hay otra caja. Pero, ¿qué dice? No dice una Z. ¿eh? Ay, Dios, ¿qué hay acá? No, no sería una taza. Lo que hay acá. Una taza. Dame vuelta. No sería una taza esto. Que acá adentro? Vamos a verlo. Acá está una caja. ¿Tiene? Tiene una bolsa en esto. una bolsa tiene esto pensé que iba a tener una taza bolsita uy caramelo caramelo caramelo no me di hay caramelo no tiene nada eh caramelo No, tiene un papel tiene un papel no sirve esto es un libro para que un libro yo tengo un libro bueno, vamos, se llama adivinanza en la escuela, ahora puede nomás, eh, bueno, lo pueden comprar en cualquier librería, además, hay uno nuevo, ahora se llama adivinanza en la escuela, eh, y esto, lo pueden comprar en librería, en Uruguay. ¿Y esto No tiene nada, estas cajas no tienen nada, disfruten Porque qué no quieren disfrutar? No quieren disfrutar. Bueno, dejes su like suscríbanse si les gustó este video. Cajas misteriosas que no tienen nada. No tiene nada. Como esta. Como esta. Caja de caramelo. Y como esta. Que no tiene nada. Y esta. Es un libro. Y esta gigante. Que no tiene nada. Dejen su like, suscríbanse, faltan 4 suscriptores para llegar a los 40. Y... Deja. También quiero verlo aquí. Esto. Y esto lo tiene una... Va. Chao.